Hey, parceros, estamos en el centro de Dallas. Hola. Entonces ahora a la inversa, 3 dólares desde acá del centro de Dallas hasta el aeropuerto de Fort Worth. Vamos para esa. Bueno, en este nos vamos a esperar en línea naranja hacia el aeropuerto. Ahora vamos para el lado de allá, vamos hacia allá. Entonces estamos esperando que llegue. Bueno. Fue mucho más rápido llegar. Ya, pues como, como les dijimos, el camino, nos vinimos en el tren, fue bien rápido. Ya estamos en el piso del, donde, donde están las apps de transporte, donde está el bucecito que nos lleva de terminal en terminal. Bueno, parceros, entonces ya estamos aquí adentro de la terminal de WF. Nunca se van a quedar sin agua y sin Coca-Cola, siempre hay estos puntos. Bueno, para allá hay unos baños y son los gates del D1 al D7. No hay mucho para allá. Es como dos sillas. Ese vuelo que está ahí detrás, ese, ese que está lleno de gente, está ahí. Ese va para, es un vuelo para Qatar. Por allá por esas escaleras uno va a coger el tren que conecta las terminales, el skyline. Entonces conecta entre las terminales. Yo voy a tratar de mostrarles aquí lo más rápido que se pueda lo que hay en el, el aeropuerto. Me causó curiosidad, este señor, con esta maleta de aseo. Bueno, hay una Applebee's con DirecTV para llegar a los partidos. Miren, ese vuelo es de Qatar. No sé si alcanzan a ver allá que dice Qatar. Que dice Qatar. Bueno. Entonces, esto es como una isla. Es largo, es como... ¿Cómo les explico? Como, es como una... Si sí, es una isla, son varias islas, de hecho son terminales A, B, C y D. Nosotros estamos en la terminal D y cada uno es una isla. Y como que la parte exterior de los. De los no sé cómo decirlo, de los. ¿sí? La, la parte exterior de los tres lados, son, es como un triángulo abierto, digámoslo así, como un octágono sin cerrar, no sé cómo decirlo. Y entonces, bueno, por allá, por la parte de allá están todos los aviones y por la parte de adentro, pues están todas las tiendas. ¿Qué hay? Bueno, pues ahí está estará por Este es un, un Pinkberry. <coughs> Venga, se los voy a ir rápido porque ya casi eh, toca, toca abordar. No llegué, llegué con tiempo, pero el aeropuerto estaba muy lleno. De hecho, no, no, no, había, algún lugar, no había mucho lugar para esperar ni nada. Miren, ese avión ¿no? que ya gigante de British Airways está gigante. Bueno, aquí hay unos baños. Unos baños, eh, esa que está ahí que dice what esas hamburguesas son buenas, ricas. Aquí hay un punto de Coca-Cola y ustedes pueden ahí entrar y mirar como la historia de la Coca-Cola y ver como... Eh, sí, historia, y ahí hay elementos del, de mercadeo pues, que ellos tanto usan. Ustedes ven aquí las pantallitas, entonces historias memorables, y ahí les dice quién se inventó la Coca-Cola... A ver, hizo quedar mal. No, no anda. A ver si en esta. Sientes historias es memorables, si sale quien se inventó la Coca-Cola. Le pueden sentarse a leer. Miren el famosísimo oso de Coca-Cola. Una patineta de Coca-Cola. Esa patineta es de una película. Max Hellrum, creo que sí. Bueno. Sigamos porque toca rápido. Ahí es donde les digo. What burger. Y también hay un chicken fillet. El chicken fillet también es rico. Ese es sugar foria. Ahí pueden comprar los dulcecitos. Miren las chocolates para llevar. Agua gaseosa. Cuando, cuando ustedes pasen el punto de seguridad. O lo entras por ahí. Eh. Bueno, acá está el chicken fillet. Que es rico. Es... Este es de pollo, más que todos los sándwiches de pollo, como sándwiches de pollo. Hay un subway, toda esa pila que está allá es para el chicken filet, es que es bueno, es rico. Allí están todas las salas de espera. Y ah, es grande, así son todas las terminales, son, son grandecitas y bien es, es bien, bien largo el pasillo. Aquí, este no, no me acuerdo ¿cómo se llama, pero esto es de comida tejana, aquí consiguen sus nachos y chile con carne y bueno, comida Tex-Mex que le llaman. Miren Por ahí estaba el punto de, de llegada de seguridad y aquí ven y 7-Eleven, ahí pueden también comprar gaseosa, papas, y bueno, lo que sea. Bueno, ahí está nuestro vuelo para Bogotá, dice que salen 13 minutos, entonces... A ver, ¿qué les alcanza a mostrar en 13 minutos? Bueno, estamos en el 7-Eleven. Le pueden conseguir sanduchitos para allá, porque muchas veces ya saben que los vuelos no dan nada. Hay sanduchitos, chocolatas, paseositas, aguas, ventas, menos, ya no consiguen y más barato no que los restaurantes, porque pues a ver, los restaurantes aquí tienen precios de aeropuerto. Eh, miren las máquinas de la Coca-Cola. Los consiguen por toda estas el Skyline, porque si hacen conexión pues necesitan subir ahí a ese trencito que les va a llevar a la terminal A, a la terminal B, a la terminal C Ese que dice iStore ese que está allá que dice iStore, no es un no es un Apple Store realmente, es una iStore y es más caro, está cerrado un bar y vengan por aquí hay un sitio eh, que ustedes pueden venir a a dormir si, están, si tienen conexión están muy cansados aquí, hay, aquí están eh, pues sí como, como habitación como camita bueno este es un restaurante de barbecue obviamente los duty free que no pueden faltar donde venden perfumes y licor no puede faltar en ningún aeropuerto en ninguna sala internacional este es otro, otro punto de seguridad estos, hay dos, el que les mostré al principio está este, perfumes, el punto de seguridad, hay un Chanel, está ahí, baños, para que el aeropuerto es muy cómodo, tiene baños por todo lado y es ah, muy amplio, entonces para que es, es cómodo y siempre hay sitios donde cargar el internet bueno, aquí, miren, ¿sí ven? Nada, relax. ahí ustedes pueden redactar su, su habitación para dormir un ratito, si necesitan bañarse porque bueno, no se sé, viene una conexión larga, pues bueno Cantina Laredo, con comida Tex-Mex Ay, no sé cómo se pronunciará eso, un Long shop, y hay un Quash en no, Nueva York, un Quack Miren, si ¿sí otra otra subida para... Tomar el Skyline, que es el, el tren que conecta con las otras terminales. Eh, una tienda de Mac, de este maquillaje. De este maquillaje Mac. Y bueno, llegamos como a otro, como a otra esquina. Y bueno, acá hay un Hugo Boss, un Tumi. A dar la vuelta por dentro. del como del rectángulo que hay ahí eso, hagan de cuenta que es como un rectángulo y que en cada de los lados de afuera están los aviones y por el lado de por dentro está está pues que pues están las tiendas entonces tenemos ese Dickies di, Dick's Barbecue Keep It que son cosas de cerdo ahí donde dice Artisan Market hay Sandwich hay sándwich ese, ese no sé cómo decirle esa cosa, ese aparato que hay ahí de los, que los, de los cómics que es, lo conozco desde hace rato siempre está ahí miren ahí están las pistas ahí está esa cosa como de cómics para que se tomen fotos seguimos Sí, mira, que hay más sitios para cargar. Si ustedes necesitan cargar sus equipos, el celular, el computador, ahí hay. Este es otro sitio de comida, tex -Mex. Entonces ahí también pueden comerse sus nachos, su chili con carne, eh, hamburguesas, obviamente, eh, nachos, bueno, lo que siempre hay en ese tipo de restaurantes. Ahí hay otra tienda del Duty Free. Aquí hay un McDonald's. Y uh, no les mostré por dónde se sube a la. Si tienen la para Pass, por dónde se sube. Esta de acá no me gusta porque es muy chiquitica. Y siempre mantiene lleno. Es muy difícil conseguir puesto, Entonces. O sea, para toda la gente que llega acá no, no es lo suficiente. Esa es una tienda de Univision. Ustedes sí, sí, o sea, pueden sí. comprar merch de Univision. Sí, sí, sí. Por allá hay más Gates. Un restaurante de comida italiana el mcdonalds, entonces si es que ya me comencé a devolver como por dentro eh, miren, más baños hay más baños esta marca de... esta marca de qué? de cremas es muy famosa eh, bueno, está raro que el duty free esto un duty free es un aeropuerto, esto está cerrado, pero bueno está cerrado eh, está este almacén de cartelas para, creo que son de lujo, ¿sí? Skate Spade, una marca de Nueva York. Eh, bueno, esperen que yo me pase lo que les quería mostrar algo. Ahí está el Tumi, el Hugo Boss, ahí venden merch de, de Texas, agua de Merch de, de, de, de, de, de, de, de, de Texas. Las maletas Tumi. Y aquí adentro. Por si necesitan. Donde, de donde arranque allá hay un Starbucks. Por al lado del Whataburger. Y aquí. Si nos metemos por aquí. Que también hay punto de seguridad. Ustedes llegan al. A donde se sube al. A la sala. Que le presta servicio al priority. Pass, que es allá arriba. Es allá, esa es la que dice del club de FW. Ustedes suben por esta. Por ahí se sube. Este está el sencito de cosas de tecnología. No tienen muchas cosas. Me parece caro. Pero para una urgencia, bueno, pues ahí está. Y miren, ahí está el Starbucks. Les pues quería mostrarles que está el Starbucks. Al lado del del aparato ese como de los cómicos. Allá, como les decía, está la sala de la sala que le presta los servicios a los que tienen Priority Pass. Ahí son Sandwich. Y ya. Eh, bueno. Perdón así que se los muestre tan rápido. Pero pues la idea es hacerles así un recorrido. Un, un vistazo rápido de lo que van a encontrar aquí. En, la terminal, en las terminales. Porque son casi todas las terminales de, del aeropuerto de Dallas. Del, DF, del, del DFW. Y esto es lo que van a encontrar. que como les está pareciendo? Oigan, no olviden suscribirse al canal, no sean malitos para seguirles subiendo videos de, de que todos estos tips que yo sé que les van a servir para sus viajes. Aquí vamos en la crónica de, ¿qué? De Dallas a, a Bogotá, entonces bueno, aquí antes había un Best Buy, ya no lo volví a ver. Bueno, ya, voy, ya vamos a abordar, entonces ya nos vemos cuando estemos subiendo la vía. Por el por el buscito de conexión, donde se a mostrar como es proceso acá que es con reconocimiento facial, la muy rápido en el bar. Ok, en el embate, aquí gracias. Gracias. audífonos y acá está el conector para cargar los aparatos. Está el enchufe para cargar. Y tengo esta mallita que pusieron ahora. Ya. Ahí más. Lo dieron vemos una almohadita sí. y la ropita, y cobijita. Acá sí. pues bueno, sí. bueno. bueno, sí. el I know. Bienvenidos al abuelo a la 1123. We're going, boy. I need a fire and I'm not going there. If anybody could please uh, just help us out that speak Spanish. If you notice a struggling with another passenger, that would be uh, wonderful to help us out. As always, Yeah, Llegamos. vamos Right thank you Hola. Bueno, será el Airbus 319 que veníamos, desde Dallas, parceros, aquí les voy a terminar la crónica, es la una de, va a ser la una de la mañana, espero que les haya gustado, la pila de la cámara estaba fallando, no, no les puede grabar mucho, no les puede grabar muy bien, pero bueno, ahí trataré de armar un poco del video con lo que se grabó, va, eh, parceros, gracias por ver los videos, gracias por suscribirse. Estoy mamado, pero bueno, es por suscribirte y darle me gusta. Gracias por ver el video. Chao.